¿No? Va a ser el primer, el primer vídeo streaming de esto en plan. ¡Yo estoy, estoy, ¡No, no, no, no! Se me lía, se me lía, se me lía. ¡No! ¡No! No mueras, no mueras, no mueras, no mueras. No mueras, no mueras. No no Voy a morir. ¡Fuck! Vete de ahí, vete de ahí. ¡No! ¡No! Quita, quita. Vete de aquí. ¡Fuera! A la, a la, a la, a la. Se nos lía eh. ¡No! Y vuelvo a morir, tío. A ver. Si no es por uno, es por el otro, eh. Este es el camino de vuelta. Controlado. Lo del agua. Ah, sí, habíamos pasado del agua. Aquí está, chaval, aquí está. Lo he encontrado, lo he encontrado. Vale, vale. ¿Estarán nuestras cosas? Yo creo que no. <ríe> vamos a verlo. ¿Me trae un hacha? Sí. Hostia, he roto un rail. No pasa nada, eh. Ahora lo vamos a poner. Ahí. Vale. Hemos vuelto. Ahora. No tengo más antorchas. Y yo había palmado por aquí. Dime que están mis cosas. No hay nada, ¿verdad? F. <ríe> A ver, espérate. ¿Ya ponemos aquí o dónde podemos? No, a mí me había dado un flechazo al pavo. Creo, a ¿eh? ver. Bueno, también podemos investigar un poco esto. Pero.. O sea que desaparecen las cosas, ¿no? Si pasa mucho tiempo. Está el asunto Claro, es que yo me había puesto aquí a picar Para poder hacer Para poder hacer la granja bien Ya tengo que todas mis cosas Por ahí, ¿sabes? ¿Qué? Madre, madre Madre, esto es enorme ¿Qué Madre mía, tú meranda está para mí y el oro para mí también. Pues lo malo es que hemos perdido muchos niveles, pero bueno, algo hemos recuperado. Eh, esto es una Esto es una locura, tío. Esto es una maldita locura. Vale, vale, vale, vale. Eh... Pues voy a intentar hacer lo que quería hacer, que era... hacer una caída a las arañas y así luego tengo yo un control abajo tío vale ojo ¿eh? vale. el tema es tengo muy claro cómo hacerlo. A ver, calmadas, chicas. Calmaos. Vale. Hay que hacer alrededor de esto, ¿verdad? ¿Cómo sea la mejor forma? O sea, dejar esto suspendido por un pilar. ¿no? Y el resto que sea caída libre, ¿verdad? Tranquila, tranquila. Sin destruirlo. con cuidado. El agua, el agua. Vale, tenemos agua, eh. Me gusta. Luego la puedo tirar desde encima y ya está. Eso, eso, eso. Y cayendo guapas. Lo puedo ir tapando, El tema de dejarlas encerradas lo más posible también. Al menos esa es mi idea. Eh. Se <risa> ha quedado tirando ahí. La tía. Vale, vale, vale. A ver, qué pasa. No, es suficiente, ¿no? ¿no? No creo que haga falta más. No, ¿No había agua ahí. Sol. Hostia, me falla si no hay agua, ¿eh? voy a tener que traer agua A ver, un momento Vale a ver, Ahora hay que hacerse una escalera para subir Eso sí Ahí está Pam, pam tú Vienen super rebeldes estas. Vale, hay que encerrarlas aquí también. Eso sería lo ideal. ¿El agua porque no sale más, tío? ¿He cortado la base del agua o qué? Hostia, lava. Hola. Vamos al la aquí, ¿eh? Ya tengo que traer agua, ¿eh? Me parece. Y ahí estaba el otro, el otro cabrón. Vale, vale. A ver, a ver. Qué pena, tío. El agua es vital para esto, ¿eh? Mira, ya tenemos una ahí. Había que hacer como un ventanal, tío. Hostia, hostia como salta. Hostia, como salta, tú. Cuidado, cuidado. Vale, vale. Pues hay que traer agua. Vital. Agüita. Yeah, ¿Qué pasa? Estamos subiendo experiencia lo tocó bastante. Vale, vale, vale. Es que lo no veas, tío. Esto está infestado, eh. Vale, vale, se están escapando, tío. ¿Por qué se escapáis? ¿y nos ha dicho que os podéis escapar? Tengo que cerrar allí también, tío. A ver. ¿Sabes? Tiene que ser hermético eso, tío. Si no es que se escapan por aquí las cabronas. ¡Ye! Yeah. Me te he dicho que te mueras. Vale, vale. Ahora vale, ya estáis encerradas. Ahora que me la palme yo, por favor. Ha venido a Doná y se ha ido. Muy bien, todo para mí. Y se acaba de crear la cuenta. Muy bien. Vale. En teoría ya está, ¿no? A ver, voy a bajar aquí. ¿Ellas pasan por aquí o no? Eso es lo que quiero saber. Sí. sí. Entonces tiene que ser... Tengo que hacerles un ventanal o algo, ¿no? En teoría. Podemos bueno, vamos a investigar eso. Un momento. Otro cofre! ¡Buah! Semillas de sandía... Remolacha otra vez... Raíles... ¡Una etiqueta! Una etiqueta y antorchas... ¡Mamá mía, Nice... Y ya tengo vagoneta para irme... Fine, fine, fine... Pues vamos a investigar esto. Perdón, vamos a investigar esto un poquito, ¿eh? <coughs> La dungeon esta o cómo se llame. por perdido niveles, pero no pasa nada, ¿eh? Los recuperaremos, tío, si esto está petado, de bichos. Mira, creeper todo. Vale. Más arañas aquí. ¿eh? Pero bueno, vamos a recuperar, eh, los punticos esos, te lo digo. Vale, pues nos va a faltar agua, tío. A ver si la podemos terminar. O qué hacemos. ¿Qué? Me estoy perdiendo, ¿sabes? Sinceramente. Vale, vale, está estamos... No, era vuelta a palmar, tío. Oh. Vale, ya sabemos volver, ¿eh? no pasa nada. ¿Cuántos son 5 bits? 50 céntimos o algo así, creo. Oh, conmigo, tío. Y no tengo vagoneta, tío. Vale, me tengo que llevar cubos de agua. Venga, vamos a hacerlo, tío. Venga, va. Cubo de agua. Vale, me llevo cubo, me llevo otra vez la espada, hemos vuelto a perder todos los niveles. Es muy duro esto. Ya no digo. digo yo que con tres sobrará, no tenemos que ir rápido vale para que no no se nos fastidie todo lo que hemos perdido y habrá que ir a pata así que hacer las cosas por favor por favor por aquí no por aquí no No tengo esto bloqueado, pero... Yo he palmado aquí Tío No, espérate, yo no he palmado aquí Yo no he palmado yo Se nos lía, ¿eh? se nos lía, se nos lía, cuidado Cuidado que se nos lía ¿Dónde he palmado yo, tío? Se han vuelto a perder todas las cosas, no me jodas, tío. No, no, no, si sí están ahí, míralas. Oh, mamá. Oh, mamá. Tengo todo de nuevo. Vale. ¿Está todo? No, ahora está todo. Vale. A ver un momento. En la vagoneta, en la vagoneta. El pico. La espada. No la tenía la otra. Es que anda, anda que tengo cosas, ¿sabes? Está todo, ¿no? No falta nada. Vale, teníamos carne, tío. Tenemos carne aquí. Vale, hay que bajar hacia abajo. O se la tiro desde arriba, no. Vamos a tirársela desde arriba, tío. A ver, un momento. Aquí. Esto creo que no debería estar. Aunque, se... Aunque ya caen, ¿eh? A ver si se caen, ¿eh? Como suben, tío Son buenísimas Vale Ok Y ahora aquí abajo Ah, vale, sí que están ahí Ok, vale, el tema es ahora podéis ¿Entráis por aquí o no? Solamente sí, ¿no? ya con el agua os cuesta bastante vale, lo voy a dejar así abierto a ver si tal y ahora desde aquí arriba ahora me tire tengo que acercarme para que se vayan saliendo ¿no? a ver si funciona esto ah, pues que se quedan flotando ahí o qué. A ver, hombre, vale, ya hay unas cuantas, ya hay tres ahí. Yo creo que si me quedo aquí un ratillo, esto empieza a fulgar, ¿no? Como el tema. Porque, hostia, no tengo que dar. Vale, y no sé si el agua las lleva abajo o no, 10. No tengo ni idea, ¿eh? Las cuantas ya, eh, vale, entiendo, entiendo. Entonces, vaya saltos pegando. Y... Voy a intentar coger este agua, y a ver... Bueno, vamos a ver cuántos hay ya. ¿Pero me está diciendo que se meten por aquí o cómo está el tema? No sé si lo he hecho bien, eh. No sé si lo he hecho bien, chavales. Porque esto está peto de reyes. No, no, no, de hecho mal, está saliendo por abajo. <risa> vale, vale, ahora sí. Tú, uh, buena que ir escapeada. Vale. Ahora sí que creo que lo hemos hecho bien, ¿eh? O sea que solo tendría que abrir abajo para que me vengan, ¿no? Entiendo. Y quedarme aquí para que caigan. Hmm. Sí, déjame ver un momento desde aquí lo no puedo ver tal cual Claro, es que con eso pueden subir, tío. Eh, eh, eh, eh. Uah, Dios, es que está petado, tío. Es que es una locura, tío. sabía que flipas allí, tío. <ríe> como era de esperar, como era de esperar. Que pasará. Vamos, oh, vamos, wow, que llegamos otra vez. Venga, no. esta que es la cuarta vez que venimos. Un momento. Rápido, rápido. Es que tampoco tengo chaleco ni nada, ¿sabes? Uh, la espada, tú. Uh, la espada, tú. Qué miedo. Un momento. Mm, también lo podrían hacer de otra forma, ¿no? Hay que ver cuánta gente hay abajo también. ¿sabes? Igual así está bien esto, ¿sabes? cubo, ¿sabes? Con agua. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí. Ahí sí que funciona, creo, ¿eh? Chavales. El tema es que no, no sé si es lo suficientemente hondo, ¿vale? Como para que no salten. Porque hay pegar unos saltacos, tío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 ¡Fuck! ¡Vete ahí, vete ahí! <ríe> ¡No! ¡No! ¡Quita! ¡Quita! ¡Vete ahí! ¡Fuera! ¡Ah, la, la, la, la, la! ¡Se lo lía, eh! ¡No! Y vuelvo a morir, tío!